Buenas noches, ya estamos en vivo, Marga, ya estamos en vivo con Cristian, con Salvador acá en forma presencial. Ustedes saben que, ¿saben lo que pasó hoy? Eh, no teníamos internet acá en la iglesia. Y bueno, eh, gracias a Dios ahí Gaby pudo este, solucionar el tema, pudo ir a, a ahí a donde donde se origina o donde comienza internet y bueno gracias a dios este, ya tenemos ahora porque si no lo que estaba por hacer era grabar la clase ya estaba buscando acá un programita para grabar la clase y luego la iba a subir porque estamos con un problemita ¿sí? pero ya, ya estamos con gracias a dios ya está solucionado así que eh, acá lo estoy poniendo el volumen y bueno acá le voy a estar transmitiendo Gracias. a todos en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Ahí les pego en el grupo de WhatsApp y ya van a comenzar a, a sumarse los que están interesados en, en, el, en este estudio. ¿Cómo andas, Marga? ¿Cómo bien. te fue? Estoy muy bien, bien. Sí, espera, mira, yo voy a poner así el micrófono, perdón que se va a escuchar el sonido. Y voy a poner ambiental, entonces se escuchan todos. Sí. Sí, me escuchan a mí, escuchan a los Hola. chicos que están acá. ¿Y vos los chicos, por ejemplo, los ¿Vos? ves o, o ellos te ven no, a vos solamente? No, no, no, solamente... Van comentando. Eh, sí, van comentando uh -huh. ahí, ¿sí? Está bien. Este, ahí les estoy poniendo que ese... ahí les mando el, el link. Uh -huh. eh, sí, ¿sabés qué eh, se puede hacer con otra, con otra plataforma? Para que pueda estar funcionando eh, en, en forma en forma directa, pero lo que nos pasa, o lo que me pasa a mí, es que otras plataformas no me funcionan tan bien como esta. Entonces, acá yo este me funciona bien, no solo que me funciona bien, sino que me deja grabada el archivo de video, y si diversificamos, lo que me suele pasar, ¿está con calor? Fíjate a ver si... El, el aire acondicionado yo traté de ponerlo en 25, ahí está el, el, control, remoto. el control remoto. Así que, eh, buenas noches Vero, buenas noches Ingrid, ¿cómo les va? Eh, acá estamos todavía un poquito eh, viendo algunos, algunos detalles, pero bueno, qué bueno que puedan estar conectadas. Eh, Saben que, bueno, le estaba comentando a, a todos aquí que tenemos un inconveniente con internet, y estas cosas nos suelen pasar, no es que, nos, eh, que, que las queremos, pero bueno, suelen pasar y eh, dependemos de la tecnología para también tener esta dualidad de posibilidad de, de clases. ¿Qué le parece si oramos? Y ya comenzamos con Gálatas, esta carta que nos está convocando, así que eh, oramos, ¿sí? Ahí está Ketty, bendiciones Ketty, eh, bueno, qué bueno que puedes estar trabajando Ingrid, Norma, qué lindo Hola Norma, bendiciones sí, Ahí están varios que se están conectando Oramos, Dios, gracias por esta noche Gracias porque hasta acá nos ayudaste Gracias por los momentos que hemos compartido Que no son tan gratos Y gracias por las tantas bendiciones que nos estás dando Por eso te bendecimos Señor eh, Te damos a ti la gloria Te honramos y queremos que esta noche, este momento que vamos a estar viendo este, estos versículos de Gálatas, podamos estar siendo confortados, siendo animados, siendo ministrados por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, necesitamos de ti, cada uno de nosotros somos personas que necesitamos de tu presencia. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, me voy a sacar, perdón, disculpe, me voy a sacar el barbijo. Estaba con el barbijo. Con la costumbre de la escuela, vieron, estoy en la escuela todo el tiempo con el barbijo y cuando me lo saco es como que tomo una bocanada de, de aire fresco y digo que bueno. Bueno, eh, si recuerdan ustedes, eh, nosotros estamos trabajando con un material inductivo. Vuelvo a repetir, o vuelvo a hacer un pequeño eh, recuento de lo que hasta acá fuimos viendo. Eh, el material inductivo son preguntas que nos van a servir para que cada uno de nosotros pueda estudiar o pueda ir contestando en su casa lo que vamos eh, deduciendo, induciendo de la carta, de la palabra del Señor. ¿sí? Ese material inductivo está muy bueno porque eh, nos va permitiendo nosotros sacar nuestras propias conclusiones y por eso después tenemos acá, la, eh, en, en el momento donde compartimos, en el momento de de lo que sería nuestro crecimiento, eh, donde nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo que estamos pensando cada uno, ¿sí? eh, Por eso eh, me gustó esta, este abordaje con las preguntas, con las diferentes posturas eh, que nos pueden eh, ayudar a poder comprender un poquito mejor. Y la semana pasada nosotros vimos la parte 1, no sé si vos te acordás, pero vimos la parte 1 de Gálatas este, eh, y vimos la presentación de Gálatas, yo voy a intentar compartirles aquí la pantalla a los que están en sus casas con el archivo de, de video, a ver si se puede eh, compartir esa pantalla así, acá está. Entonces, ahí comparto esto. Ahí creo que se está viendo, perfecto, ahí se está viendo bien. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada fue, eh, Gálatas 1 del versículo 1 al 10 y ahí vimos este, lo de las tres partes del de, eh, saludo de las cartas romanas vimos este, qué es lo que eh, se hallaba en Gálatas luego de la, del saludo y que acá en esta carta eh, no la tenemos ¿no? porque por lo general este, Pablo daba una, una introducción eh, y acá ya directamente fue al, al problema, no, no, no, no me dio una, eh, unas palabras, eh, podríamos llegar a decir, eh, de, de bendición, unas palabras eh, diplomáticas, de saludos. No, Pablo se fue directamente a lo que quería eh, comunicar, así que estaba bastante preocupado. Eh, ¿Qué problema fue el que motivó a Pablo para que escribiera? esta carta y ahí vimos los versículos 6 y 7 y también vimos algunos pasajes de la misma carta, ¿eh? el capítulo 2, versículo 15, el capítulo 3, versículos 24 y 25, entonces todo esto nos fue eh, dando un poquito un panorama de lo que eh, iba siendo el motivo por el cual Pablo escribió la carta. Y nos preguntó el, la pregunta número 4, dice a la luz de eh, 1, 8 al 10, qué tan serio consideraba Pablo que era este problema y por qué lo consideraba tan serio. Vimos que Pablo estaba bastante preocupado porque él veía que estas eh, situaciones que se estaban dando en, en estas iglesias de Galacia eh, no, estaban siendo, no estaban siendo menores. Y él decía, bueno, este problema lo tenemos que solucionar. Y lo mejor que hizo Pablo fue no dejar pasar el tiempo no esperar que eh, otras circunstancias solucionen lo que no lo podía solucionar él, sino que él tomó cartas en el asunto y justamente escribe esta carta. Y la pregunta número 5 decía, ¿qué errores eh, hoy son similares eh, al error que Pablo combate en Gálatas? Ahí dimos algunas opiniones personales ¿sí, de los errores. Y también sumamos a esa pregunta, la número 6, que decía... ¿Qué más aprendemos de este pasaje para nuestra vida y fe hoy? Muy buena esa pregunta porque cada uno puede estar extrayendo algo de, la, de esta carta. El día de hoy vamos a estar trabajando con los eh, versículos siguientes. Habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 10. Y ahora vamos a ir al capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 21. Así que si vos tenés tu Biblia ahí, eh, sí. Yo sé que Marga tenía la NTB, sí. yo sé que Cristian tenía la Reina Valera, ¿no? Sí. Y acá también Salvador tiene una Reina Valera. Creo que sí, que es Reina Valera la tuya. Sí, ¿Sí? 1960. Entonces yo lo voy a estar compartiendo, a ver si me permite acá la, la tecnología, les voy a estar compartiendo la eh, Reina Valera, ya que seguramente muchos van a tener la Reina Valera, porque es una de las Biblias que más eh, utilizamos nosotros. Eh, nos, eh, la Biblia, yo siempre digo que es la Biblia con la que conocimos eh, el camino del Señor, y por eso es tan, tan personal para nosotros. ¿sí? Acá estoy buscando la Reina Valera 1960, acá la tengo. Y entonces vamos a los versículos 11 al eh, 2, vamos a continuar hasta...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 Pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿sí? Así que ahí tenemos... Hola, bienvenida Gabriela, ¿cómo te va? Qué bueno que puedas estar acá, acá estamos en, en Gálatas, ¿sí? Estamos este, en, justo comenzando con este, esta parte 12 del estudio 2, ¿sí? Acá nos ha traído Margarita unos caramelitos, mira que bien... Madre. Ahí te voy a robar uno, Margarita. Sí, te lo voy porque, mira, soy asesina, pero Mire, son los parecidos a los palitos de la selva. A los palitos de la selva, acá sí, les sí. muestro, miren. Sí, pero me encantan los caramelos masticables. ¿Te gustan los... de otro. A, a mí me gustan los caramelitos, estos, de los palitos de la selva son los que me gustan a mí. Eso es lo que traen el animalito Claro, <risa> de los palitos de la selva. No, así que soy bueno. De todo animalito y sus nombres y sus características. Claro, y vas aprendiendo, ¿viste? Mientras pero, vas, te... Esa es para los niños. Claro, para, para nosotros. La... Nosotros somos <risa> niños, y somos niños realidad, grandes. Amor, no pupota, no, y sí, sí, sí, me acuerdo. Son... Bueno, ahí comienza este estudio, diciéndole la pregunta 7. Fíjense que las preguntas son ah. este, consecutivas, o sea... Terminamos las 6 de la semana pasada en el estudio 1 y vamos a seguir ahora. Y dice la pregunta número 7. ¿Qué niega Pablo y qué afirma en 1, 11 y 12? Donde, en la carta, ya ha dicho algo similar. Y después dice, ¿por qué sería que él hizo esta negación y afirmación? Así que yo te invito a que volvamos a ver ese este, primer... Eh, 1 Capítulo José. 1, 11 y 12. ¿Tenemos te a leernos vos en tu versión de la NTB? Dale, a ver, nos lees. Dice, eh, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Entonces, la pregunta, la primera pregunta que me hace ahí es, ¿qué niega Pablo y qué afirma en 1, 11 y 12? ¿Qué es lo que está negando ahí? Y niega que, eh, o sea, que recibió el Evangelio de razonamiento, que sí, es? que no, claro, claro, de razonamiento humano. Claro. Que no hay inversión humana, pero tengo acá con inversión humana. Claro, NBI. Vos tenés con la NBI, ¿y qué dice la NBI en el no es inversión humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llevó por revelaciones. O sea, él dice, lo que yo recibí, lo que niega es que lo haya recibido de, de una enseñanza humana. De claro, de una persona que diga, bueno, mira, vos te este, tenés que enseñar esto. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no, yo lo que recibí, lo recibí. Y, y acá dice, ¿y qué afirma? Lo que afirma es que lo que él recibió no fue de humano, realidad, sino que fue por revelación divina. La segunda pregunta que me hace ahí, o sea, ahí ya tenemos, con, él, con esa respuesta creo que está válida la, la consigna. Sí. Pero la segunda dice, ¿dónde en la carta ya ha dicho algo similar? O sea, me está diciendo lo que ya ha dicho. En el, capítulo, en, en el mismo capítulo en el versículo 1. Cuando él se presenta. ¿Recuerdan cuando él se presenta? Porque él dice algo similar, en, en, dice, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, él está diciendo, yo soy apóstol no nombrado por hombres, no impuesto por hombres, sino por Jesucristo. Sino por Jesucristo. O sea que ya lo dijo ahí en la presentación. O sea, cuando nosotros decimos que esa presentación no fue una presentación diplomática, ni mucho menos, ni fue una presentación suavecita, sino que fue una presentación diciendo, este, bueno, acá estoy y presento mis credenciales no de ninguna institución humana, sino credenciales de Dios. Y acá soy el que les estoy por escribir con esta autoridad. O sea, Pablo... Lo vuelve a reafirmar, fíjate que en el 11 eh, del mismo capítulo lo vuelve a decir. Y dice, ¿por qué sería que él hizo esta negación y afirmación? ¿Por qué vuelve a repetir esto, o lo vuelve a aclarar, o vuelve a, a, al tema? ¿Por qué creen ustedes? Eso no me responde. ¿Y por qué? Para mí, porque quizás no le iban, para que tengan más fundamento, no le iban a creer si venía de porque él era el perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces por ahí no le iban a creer si decía que era algo suyo. Entonces, como que él afirma que es una revelación realmente de Jesucristo para que tenga un impacto espiritual, ¿sí? Para que tenga un impacto espiritual, ¿sí? ¿Eh? Él se pone en el papel de alguien este, eh, que tiene que corregir. Y en esa corrección, él tenía que tener avales, ¿sí? Y en esos avales, no le servía de nada que digan bueno pero mira acá me está mandando la comisión sí, la verdad, este, no. investigadora de Jerusalén de la Iglesia de Jerusalén para que pueda poner orden en este no él dice yo vengo no con autoridad de hombres sino que vengo con la autoridad de Dios vengo a explicitar algo que no está funcionando acá dice María Laura que también quiere caramelos no sé cómo hacemos para mandarte María Laura los caramelos ¿Eh? Hace mucho que no la veo. Claro, no sé, te lo mandamos por la camarita, ¿sí? te los pasamos, ¿eh? los caramelitos. Está bueno, estaría bueno, viste, pero bueno, no se puede. Y dice, claro, afirma, Vero dice que el Evangelio no viene de hombre, sino que él lo recibe de Jesús. ¿sí? Y María Laura también dice por revelación. Está interesante cuando nosotros comenzamos a analizar con estas preguntas, se ríe María Laura acá, de, de los caramelitos, después, se lo, después le alcanzamos algunos. Ahora, volviendo a nuestro tema. Fíjense que cuando lo vamos analizando así, es como que vamos avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. No sé si ustedes por ahí eh, se eh, prestaron atención que hoy en día hay periodistas, hay eh, analistas que analizan los discursos. ¿Vos prestaste atención? Y que cuentan las palabras... Después, por ejemplo, que habla el presidente, o que habla el gobernador, o que habla el ministro de Economía. Como que ahora... hacen un Claro, es como que hacen una, un recuento. Dice, bueno, eh, el, el presidente, o no sé, el, este, el senador tal, eh, en su discurso dijo tantas veces esta palabra, eh, repitió esta frase tantas veces, se refirió a este tema tres, cuatro, cinco veces. ¿Viste? Como que van analizando, analizando los discursos. Y algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Esta carta que obviamente nosotros la hemos leído porque conocemos al Señor, porque es una carta eh, que no, no es considerada una de las menores dentro de, la, de las cartas de Pablo, eh, pero ahora es como que le estamos prestando un poquito más de atención y decimos, bueno, es, es, este mensaje Pablo no quería dejar pasar por alto y no era un tema que lo dejaba tranquilo. Pablo no estaba tranquilo con la situación. Pablo no estaba pasando una, un, un, un buen pasar, por decir esta palabra, con las iglesias de Galacia. Veía que algo no estaba funcionando. Entonces, dice en la pregunta número 8, que está muy buena también, fíjate, dice en el 1.13 al 2.21, que lo acabamos de leer, dice Pablo defiende lo dicho en lo que acabamos de, de, de, de afirmar, en 1.11 y 12. Lo hace narrando sus experiencias en cinco periodos distintos de su vida. Por cada uno de los siguientes pasajes, identifique el periodo de su vida al cual él se refiere y explique cómo lo que narra defiende lo que él ha dicho en 1, 11 y 12. Y después dice, ¿cómo argumenta también cada narración en contra del Evangelio falso que se estaba difundiendo? Entre las iglesias de Galacia Hola Eric, ahí acá me está escribiendo Eric eh, Achur Que está escuchando, ¿sí? Así que, qué bueno Eric, Dios te bendiga Bien, entonces vamos a los pasajes ahí A los versículos que tenemos Tenemos 1, 13 y 14, ¿sí? Ahí tenemos ese primer este, eh, periodo Dice Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía... Sobremanera la iglesia de Dios Y la asolaba Y en el judaísmo Aventajaba a muchos de mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones de mis padres O sea, ese primer periodo ¿Cuál era el que está narrando estos dos versículos? El... Cuando era Saulo claro. Cuando era Saulo ¿Y cuando era Saulo qué hacía? Perseguía la iglesia, perseguía la iglesia. Y no solo que perseguía Sino que él dice Claro, yo era como un líder de la persecución, claro. aventajaba a muchos, dice la Reina Valera. ¿Qué dice la, la tuya, la NTB? Ah, ¿Eh? ah pensé que le decías a Gabriel, eh, es el 13, ¿no es cierto? Sí, el 13. Sí. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Dice superaba, ¿sí? Superaba ampliamente. ¿Y la NBI qué dice, Gabriela? Ustedes están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia, Dios tratando de destruirla? En la práctica del judaísmo yo aventajaba mucho de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones tradiciones de mis Entonces, acá dice que él aventajaba, ¿sí? que superaba, ¿eh? tenía un celo extraordinario. ¿eh? Él estaba celoso de las tradiciones judías, él quería que se respetase eso. ¿Conocen personas que son muy tradicionales en sus creencias? Que por, eh, hay judíos que son muy tradicionalistas, hay católicos, católicos. que son muy tradicionalistas. Hay testigos de Jehová que son muy tradicionalistas Hay mormones Hay evangélicos que son muy tradicionalistas ¿Conocen personas así? Sí. Celosos de las prácticas ¿Sí? Celo exagerado, nos dice esa, creo, esa expresión está buena de la NBI ¿No? Ese celo exagerado ¿Conocen personas con esta, con esta característica? ¿Sí? Como eh, tratando de preservar ¿Lo puro, lo original de su creencia? ¿Sí? Entonces, eh, es interesante porque Pablo se identifica, ¿no? Y dice, bueno, este periodo de mi vida yo lo pasé de esta manera. Ahora, hay un segundo periodo, que lo tenemos ahí, que está en el 1.15 al 17. ¿Sí? Este es el segundo periodo, el 1.15 al 17 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre...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 eh, la podríamos eh, en, encuadrar, englobar, este, eh, colocar. La, la, conversión. la conversión. ¿Te acordás? Hechos 9, ¿sí? Hechos capítulo 9, cuando Él va a Damasco, Él está yendo a Damasco con las cartas y se encuentra con el Señor, el caballo que, que, bueno, que lo tira y, y que este, ahí este, conoce al Señor, que le dice Saulo, Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor. Y ahí él se convierte, ¿sí? Pero no solo que se convierte, sino que él revela algo más acá. Él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿A qué se refiere con carne y sangre? Al cuerpo y al espíritu. Mm, creería que se refiere a otra Pero cosa. Que, ¿Cómo dijiste cuando...? Este está en el versículo 16. A ver qué te dice ahí el versículo 16 de la NTB, a ver si nos aclara este punto dice Acá la. la... El, es el 1, el 2, 16 no, el 1, el 1 1, es... 16 es que yo me perdí en mis escritos, estás en esta parte claro, ahí, acá. ahí estoy exacto, está bien entonces dice eh, el mirá, 1, de 16, ¿qué dice? revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia de Jesús cuando esto sucedió, me apresuré, a, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, dice. Ahí está. Claro, no consultó con ninguna persona. O sea, no fue a buscar a ningún apóstol, Exacto. no fue a buscar a ningún líder este, prominente, a ningún pastor, sino que, ¿él qué hizo? En el 17, dice, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia... Y volví de nuevo a Damasco. Se convierte, ¿sí? Dios le revela su propósito y ¿qué hace? ¿Se va directamente a Jerusalén? Tres años después. No, no, no, sube, a ah. no sube a Jerusalén, sí. Pero estoy hablando de, de este sí, periodo, sí. periodo, del 15 al 17. Claro, entonces, ¿qué hace? Él se convierte, ¿sí? Él este, recibe revelación de parte de Dios. Y regresa a Damasco. Y se va a Arabia, ¿sí? ¿Sí? Él dice, me voy a Arabia, me fui a Arabia. No sabemos a qué parte de Arabia se fue. No especifica la ciudad, o la población, o la región. Pero dice, me voy a Arabia. Y luego que se va a Arabia, tampoco sabemos el tiempo. No nos dice, me fui dos semanas, o me claro, fui una no temporada, o me fui este, la primavera y volví en el otoño. No, nos, nos tira un dato, que es un dato válido, este, pero muy general. ¿no? Nos da la la región donde va, y nos dice que vuelve a Damasco, pero no, no nos da años, viste que no, no tenemos ver, ni meses, aquí, ¿no? sino que especifica solamente eso, y está diciendo, bueno, yo no busqué, porque, volvemos de nuevo, él está justificando lo que acaba de afirmar en los versículos anteriores, ¿qué está justificando? Que él no es este, un apóstol impuesto por hombres, que la autoridad de él no viene de los apóstoles, sino que viene del mismo Señor. Entonces él dice, cuando me convierto, cuando eh, tengo esa experiencia con el Señor, no busco que ningún apóstol me apruebe, no busco que ningún apóstol me enseñe, no busco que ningún apóstol me guíe, yo busco directamente del Señor. Me voy a Arabia, vuelvo a Damasco y ahora vienen los otros versículos. ¿sí? Fíjense, porque él está contando todo su periplo, el periplo de vida que él tiene, ¿no? Ahora tenemos del 18 al 24. Exacto. ¿eh? Entonces, ahí en ese 18 al 24 nos dice, Después, pasados tres años, ahí da fecha, o ahí da este, una, una tentativa de tiempo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. ¿Sí? Entonces dice, me voy a Jerusalén, hablo con Pedro, estoy 15 días con él, y al único apóstol que veo es a Jacobo. ¿Sí? Este es el que nosotros suponemos o presuponemos, que es el autor de Santiago. ¿Recuerdan cuando vimos la carta Acá de Santiago? Acá dice Santiago, no dice Jacobo. Claro. San Jacobs sería San Jacobo. ¿Se acuerdan de Santiago que está compuesto? San Jacobs ¿sí? Sería. ¿eh? Y de ahí viene Jacobo. Entonces Jacobo, el hermano del Señor, apóstol, líder de la iglesia de Jerusalén, dice, yo lo vi a, a Pedro unos 15 días, permanecí con él, al único que vi de los otros apóstoles fue a Jacobo, y lo que les estoy diciendo, no miento, dice el 20. ¿sí? Es, es como que hoy diría alguien posta posta lo que te digo, ¿sí? ¿Eh? Y viste que al, eh, cuando éramos chiquitos jurábamos, ¿no? Nos besábamos acá. Nos pegábamos un par de besitos y decíamos, te juro, te juro, como diciendo esto, imposible que sea mentira. Bueno, lo que está diciendo acá Pablo, ¿no? Y dice el 21, después, y fíjate que otra vez el periplo, era bastante inquieto Pablo era bastante viajero vieron que, no, no? Por lo que se ve, no sí por lo que se ve como que no le no no, no le venía mal viajar ¿eh? a mí me gusta eso me, me encanta viajar ¿A ¿ustedes les gustan viajar oh, a mí me encanta sí el año pasado fue una tortura para mí porque no, no, no nos tuvimos que quedar pero me encanta viajar y dice eh, el 22 eh, perdón, el 21 sí. dice eh, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia ¿sí? y mirá lo que dice el 22 y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, o sea las iglesias de la región de Judea no lo lo lo lo registraban a Pablo lo y está bueno eso ¿eh? a mí me gusta por ahí cuando voy a otra ciudad por eso me gusta viajar y me voy a la iglesia, no me presento como nadie no digo, bueno yo soy fulano de tal, este trabajo sirvo al Señor en tal no, no, saben qué hago me voy me siento y recibo el señor y estoy este, como, como una persona más y me encanta porque está buenísimo porque vos percibís el cuerpo de cristo percibís la iglesia percibís las canciones recibís todo lo que viene de parte y Pablo parece que fue a algunas iglesias y dice no me registraban ¿eh? no sabían quién quién era yo este, no, no no no no no hice absolutamente nada allí y dice el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, esto que está contando acá, en todos estos versículos, del versículo 18 al 24, es el post, el post, la post-conversión, ¿sí? O sea, sería como podríamos eh, titularlo eh, la preparación teológica, eh, este, no virtual, sino presencial, de Pablo para su apostolado. Me acuerdo a mismo, asesor, esos tres años, digo. Todo era pasado esos tres años, ¿no? mucho tiempo. ¿Saben qué? Muchos de los seminarios bíblicos toman este pasaje, este pasaje de Pablo. Más, eh, la, eh, la suposición cuasi eh, certera de que los discípulos también pasaron tres años con Jesús para preparar a aquellos que quieren servir al Señor. Por eso arman programas de tres años. La mayoría de los seminarios bíblicos, los seminarios teológicos, arman programas de tres años. Ya hoy en día son muchos más, porque tenemos otras, eh, otras asignaturas, ya nos preparamos de otra manera. Pero en mi tiempo este, yo hice la parte básica de tres años internado en un seminario este, este, haciendo una, una similitud a lo que pasó Pablo, a lo que pasaron los discípulos. ¿sí? Porque es un periodo interesante, en tres años vos te podés recibir de ser técnico o, o claro, es como que, que te capacitas para muy poder bien. estar haciendo algunas cosas. ¿no? Es muy, muy, muy bueno y, y, y está interesante que nosotros podamos ir viendo todo esto, ¿no? Entonces acá, este periodo es el que continúa luego de la conversión. Y ahora vamos al capítulo 2, los versículos 1 al 10, ¿sí? Y ahora vos fijate lo que vuelve a suceder acá. Si contamos solamente este periodo que cuenta Pablo, los tres años, ¿no? Hasta que sube a Jerusalén, después se va a Cilicia. Y ahora contamos estos. Dice, después pasados... 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a... Ahora, Pablo, antes de ser apóstol, ¿cuánto tiempo pasó? Si le sumamos los, los periodos que nos está contando, ¿tres años entre que se convirtió y Y ahora va a Jerusalén y después? Pasan otros 14 años para que él vuelva a Jerusalén, 17 años. ¿Y, años? ¿Y, ¿Y por qué menos. nosotros nos desesperamos tanto cuando este, eh, sabemos que queremos servir al Señor, pero decimos, pero no me dan oportunidad? Ah, ¿sí? ¿Viste? Ajá. En esta iglesia me están pisando. Lo no que pasa es que uno se puede Tengo, tengo se tiempo que ¿cree que ya está preparado exacto. para poder claro, claro. desarrollar Porque el Evangelio. pero claro, pero, pero esperando nos tendríamos que seguir estudiando con más, exacto, estudiando, para, así como para obtener más más, sabiduría más sabiduría entendimiento. claro, santificando la vida. Claro, vos fíjate qué eh, qué eh, ejemplo espectacular el que nos está dando Pablo acá de una preparación que no fue una preparación eh, corta ni fue una preparación express ni fue una preparación este, eh, acotada sino que pasaron si miramos 17 años y no sabemos porque no pero calculamos calculamos claro entre la conversión habrá tenido aproximadamente entre 40 y 42 años cuando se convierte claro del evangelio pero y cuando comienza a predicar tendríamos que decir que estaba cerca de los 59 60 años puede ser menos algunos dicen, no, Pablo cuando se convirtió podría haber tenido 35 pero si vos le sumás 35 más 17 51, 52 o sea eh, no era un jovencito Pablo no era una persona que recién estaba iniciándose ya había tenido todo un trayecto en su vida de eh, perseguidor de la iglesia y ahora un trayecto donde se había preparado para poder ser el apóstol a los gentiles. Entonces, cuando por ahí nosotros apuramos los tiempos, y bien digo nosotros, incluyéndome, cuando, claro, cuando apuramos los tiempos, tenemos que empezar a mirar que los antecedentes de las preparaciones de Dios no son inmediatas, no es que Dios te llama y dice, este, lo, le pasó a David, ¿te acuerdas cuando lo unge como, como rey Samuel? Aproximadamente tenía entre 14 15 años David, y cuando él asume el trono, ya lo, lo asume con más de 30, 30 y pico, o sea, pasaron 15, 16 años más hasta que él pueda ser el rey, y a veces Dios te dice, mira yo te voy a usar, yo voy a hacer una de vos una persona maravillosa, vos vas a ser cierva, un siervo, un siervo mí, mío y, y, y vas, vas a hacer grandes cosas. Y lo que nosotros pensamos es que cuando Dios nos dice eso, es que ya nos está habilitando en el momento. en el momento Y Dios nos está diciendo, te estoy diciendo para que te prepares, te estoy diciendo para que vos seas esa persona que este, tenés que ser, te estoy diciendo para que comiences a, a, a cambiar este, tus, tus hábitos, para que comiences a cambiar tu, cosas que claro, tus manos, pensamientos, eso, claro. para que comiences a aprender de mí, que me busques de otra manera. O sea, Dios trabajó con, con Pablo. Y por eso Pablo ahora dice, muchachos, y no, le está contando, no está sacando credenciales, Pablo acá. Está diciendo, bueno, miren, ¿quieren saber qué es lo que eh, hizo Dios conmigo? Les cuento. Y ahí comenzó a contar, ¿no? Por eso sigue en el 2:2: dice, pero subí, según una revelación, está hablando eh, a Jerusalén, que ya había subido con Bernabé y Tito, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Más, ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a impulsarse. O sea, le está diciendo, yo subo con Bernabé, Bernabé es judío, Tito griego, uh -huh. vamos, exponemos, y nadie le obligó a Tito, sabiendo que nosotros estábamos yendo para los gentiles, nadie le obligó a sí, Tito a secunciarse. Dice, y esto a pesar, porque acá ya comienza a descubrir algunas cosas, Pablo, ¿no? A pesar, en el 4 dice, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, dice, miren, en nuestra congregación entraban espías. Estos espías estaban entrando para qué? Para investigarnos, para ver qué hacíamos nosotros. Ahí. De qué hablábamos. Claro, de qué hablábamos, cómo nos comportábamos. Y ellos que decían, no, estos están en el libertinaje total. En el 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice, no le dimos cabida a esos que querían esclavizarnos, no le dimos cabida. Y el 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, está diciendo los líderes, Pedro, este, Jacobo, este, eh, Juan, los que estaban allí en, en, en la cúpula dirigencial de la iglesia de Jerusalén, no le dijeron nada. Acá dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Exactamente. Y entre paréntesis dice, dicho sea de paso su fama de grandes líderes, a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Claro, él paréntesis. dice... Yo me voy, me presenté a los líderes, obviamente, pero no es que me presenté temeroso diciendo ¡Ay, qué, qué me van a decir! No. Son hermanos, hermanos que estamos teniendo... Porque él dice, fíjense en el 7, dice Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para, los, para con los gentiles,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 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. O sea, acá, pasado, los, pasado este segundo periodo de, luego de la conversión y luego de su preparación, pasa otros 14 años donde se vuelve a preparar, se vuelve a especializar, se va a otras regiones y cuando vuelve a Jerusalén ya vuelve con un equipo misionero. Ya vuelve con un equipo formado. ¿Quiénes eran este, las cabezas visibles de ese equipo misionero? Bernabé. Era Pablo, Bernabé y Tito. ¿Sí? Entonces, ella vuelve con un equipo. No es que vuelve solo y dice, bueno, yo voy a estar llevando el Evangelio a los gentiles. No, Pablo vuelve con un equipo. ¿sí? Entre ellos también estaba Lucas. Recuerden que Lucas, el médico, el que escribe el Evangelio de Lucas, el que escribe el Libro de los Hechos, es parte del equipo misionero que era el que escribía, el, el amanuense, el escritor. ¿eh? Entonces, Lucas también ya estaba con, con, con ellos. Y entonces, acá estamos viendo que Pablo, primero que no estaba obrando solo, no estaba actuando solo, y estaba actuando, lo que dice el versículo 2, por revelación. Dice, yo subí según una revelación. Dice, Dios me dijo, subí y buscá este, la aprobación, de los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿Sí? dice el versículo 2. ¿Eh? Así que, mira todo lo que Pablo está haciendo o contando de cómo fue su periplo hasta él comenzar a trabajar como el gran misionero y fundador de iglesias que se transforma, no solo, esto es lo que me impacta, porque Pablo era la cabeza de un equipo, Pablo no era el único. Pablo siempre trabajó en equipo, nunca Pablo trabajó solo. La única vez que lo vemos solo fue en Atenas, pero fue solo momentáneamente porque él fue a este, ver el terreno. Pero Pablo siempre estaba en equipo, aún en la cárcel siempre pedía que alguien esté con él. O sea, no trabajaba solo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque a veces nos consideramos este, la, las grandes... Este, personas de Dios los grandes siervos, las grandes siervas de Dios pero lo último que tenemos que hacer es trabajar solos tenemos que conformar equipos de trabajo porque necesitamos vos fijate que eh, yo digo que este, eh, sea excluyente lo que estoy diciendo pero vos fijate que es muy notable que cuando Jesús manda a sus discípulos a las misiones, porque mandó primero este, eh, la misión de los 70 y después mandó a más sí. pero él ¿cómo los manda? ¿los manda solo o solo manda de dos, en dos? de dos en dos? ¿y por qué manda de dos en dos? para que no caiga mancha, niño, y se le exactamente entonces cuando nosotros enviamos a un misionero a una eh, eh, a una región eh, que no podemos alcanzar eso es una cosa pero Vos mandas a un misionero, pero vamos a tener que apoyarlo. Y si ese misionero va solo, vamos a tener que tratar de que ese misionero tenga apoyo. Porque si se queda solo, no va a prosperar su, su ministerio. ¿Sí? Por eso muchos viajan en familia. Entonces, ya es otra cosa, voy con mi familia. Claro, ya tengo mi, mi grupo de contención. Ya podemos estar juntos, ya podemos estar... De otra, eh, con otra característica, pero solito, solito, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros trabajemos en comunidad. Él nos llama en comunidad. Él quiere que trabajemos en comunidad. Y Pablo tenía muy claro esto. Por eso cuando Él lo vemos, Él casi nunca se manda solo. Salvo, como ya les digo, esa vez que estuvo en, en, en Atenas, en Grecia, pero que fue momentáneo, fueron unos días. Esperando que venga Timoteo y que pueda estar este, con ellos este, sumándose luego este, a la iglesia y a la fundación de la iglesia de Corinto. Si ustedes recuerdan, esto eh, está relatado en Hechos. Ahora, miren qué bueno este, este periodo ya, este cuarto periodo, eh, un periodo mucho más extenso, 14 años, y donde, ¿cómo termina este periodo? Con la cúpula dirigencial de la iglesia de Jerusalén enviando a Pablo, a Bernabé a Tito y a toda la comitiva, a los gentiles, ¿no? Entonces, este periplo termina allí. Y el último es el que está en los versículos 11 al 21, ¿sí? Y ahí nos cuenta. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordad que la iglesia madre del de este, primer viaje misionero es la iglesia de Antioquía, no la de Jerusalén, de donde salen Pablo y Bernabé salen de la iglesia de Antioquía parece que Pedro viene luego, antes de que ellos salgan en su primer viaje misionero, aparentemente esto es lo que está contando aquí dice le resistí cara a cara porque era de condenar y ahí cuenta algo, dice pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de, los, de la circuncisión y en su simulación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 columna de la iglesia del Señor, líder de la iglesia de Jerusalén, apóstol que pasó tiempo con Jesús, a él le tuvo que resistir cara a cara porque su comportamiento no fue un comportamiento justo, no fue un comportamiento equitativo. Y él dice, le tuvo que decir que inclusive hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, ¿sí? como diciendo, bueno, me junto solamente con los judíos. Es como que estaban haciendo... Dos iglesias dentro de una. La iglesia. Sí, se estaba dividiendo. Un pueblo desunido. Se estaban desuniendo. La iglesia que seguía las costumbres judías y la iglesia que eran totalmente gentiles. Era la misma iglesia. Era el mismo, este, el, el mismo pueblo, pero divididos por una ideología que venía a socavar la misma fe. ¿Y qué le dice.? Este Pablo a Pedro, le dice si vos estás viviendo como un gentil ¿por qué querés obligar a los gentiles a que vivan como judíos? si vos te estás sacando el peso de la ley ¿qué estás haciendo? ¿Sí? y es muy notable lo que está diciendo acá porque eh, él va a este punto él dice, el que quiere judaizar a los gentiles los está condenando a que no sean salvos el que quiere que los gentiles sean judíos para luego conocer al Señor, está condenando a los gentiles a que nunca alcancen la gracia del Señor. Claro, porque le estoy poniendo una traba más. Viste que este, eh, nos quejamos, bueno, los argentinos nos quejamos de todo, ¿no? Pero nos quejamos de los impuestos, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. Y esto es como que, este, eh, el, que suele pasar, ¿no? que los que están en el gobierno no paguen impuestos. No decir, pero escúchame, si vos sos el gobierno, tenés que dar el ejemplo, ¿no? Bueno, acá le estaba diciendo esto a Pedro. Si vos sos el que estás predicando el Evangelio y vos estás hablando de la gracia, ¿por qué estás anulando la gracia? Vos tenés que ser el primero que estés hablando de la gracia, ¿no? entonces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 Nadie será justificado, nadie Y si buscando ser justificados en Cristo También nosotros somos hallados pecadores ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Y dice, en ninguna manera En ninguna manera Entonces, yo soy justificado por Cristo Esto es lo que te dicen muchas personas Así, Ah, pero vos me venís a hablar de Jesús Me venís a hablar de salvación Pero vos también seguís pecando entonces, ¿qué significa? ¿Que el sacrificio de Cristo es en vano? ¿Que Cristo me está diciendo que yo peque? ¡No! Cristo lo que me está haciendo es darme el salvoconducto para cada vez que peco, volver a ser limpio. Entonces, yo esto es lo que me está diciendo. Cristo no me está ministrando en el pecado, sino que me está limpiando del pecado. Su sangre me limpia del pecado. Entonces, si las cosas que destruí, las mismas, las vuelvo a edificar transgresor me hago si yo estoy diciendo que por la ley no soy salvo y vuelvo a la ley me estoy haciendo culpable culpable de no cumplir la ley entonces eso está diciendo Pablo, es tonto esto porque por la ley soy por, dice, por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios ya por la ley estoy condenado punto el que me rescata es Jesús y me dice bueno yo te salvo y bueno, entonces, para la ley, yo no tengo más esperanza, pero para la gracia de Cristo, yo comienzo a tener vida. Y dice, en el 20, está muy bueno este versículo, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, Así mismo por mí. ¡Qué grande está esta declaración! Yo estoy crucificado con Cristo y ahora estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, se van a levantar todos los dedos acusadores que se, que se levantan, desde el enemigo hasta aquellos que no quieren aceptar la obra de Dios. Y se van a levantar contra mí, me van a decir, vos sos un pecador. Y van a tener razón, porque soy un pecador. Y van a decir, y te mandaste tal cosa, hiciste mala esta otra, y sabés que yo te voy a decir, tenés razón. Ahora, lo único que me justifica a mí, lo único que te justifica a vos, es que como estoy crucificado con Cristo, ya no estoy viviendo yo, sino que está viviendo Cristo en ti. Y entonces, lo que yo vivo ahora, ya no lo vivo en la carne, sino que lo estoy viviendo en la fe. Y por la fe soy salvo. Porque creo en Jesús, soy salvo. Ayer estábamos en una clase, en un seminario, estábamos hablando de los himnos tradicionales. Y no sé si vos te acordás de esa canción, ese himno que dice: Cuando allá ah, se pase ah, lista. Sí. Himn sí, himnos, he himnos. He himnos. He ¿Sí? Cuando allá se pase sí, lista. ¿Te acordás de sí, esa canción? Sí, sí. Cuando sí, sí. allá se pase, sí, el se pase sí, lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y entonces. Ahí vamos a estar, ¿no? Vamos a estar todos, todos reunidos. Vas a estar vos, voy a estar yo, va a estar Ketty, va a estar María Laura. Y entonces va a comenzar el señor, no sé si el señor o un arcángel, no sé, pero va a llamar, ¿no? Va a decir, ¡Gabriela! Y ahí, ¡de la punta! ¡San Luis! Y Gabriela va a decir, ¡ah, acá Y van a estar todos los otros diciendo, no se lo merece, no se lo merece. Y, ¿pero qué va a decir? Pero yo creí en Cristo. Y venga, y adelante, Pase, ¿no? Pase, va a decir, Isaura de Nodolí. ¿Eh? Inteira, ¿eh? Y ahí, Isaura, y los dos bracitos levantados. Venga, <ríe> Menu, ¿no? Y así vamos a estar. ¿eh? Salvador de San Luis. Venga, y pasa Salvador. ¿eh? Y la multitud, ¡no! ganaste, llegaste, ¿eh? ¡Cristian Luna! ¡Adelante! Y ahí pasa Cristian, ¿no? Y va corriendo, ¿viste? Con su porte físico, así, ah, ah, ah, ah, sí, Levantando sí, los bracitos. Sí, a recibir a la corona de Dios. A recibir, ¿no? ¡Margarita! Y Margarita... Voy ¿eh? a tener muchas perlas. ¡Claro! ¿no? ¿no? Repartiendo caramelitos, ¿viste? Para acá. Y así, a tu nombre, a mi nombre, vamos a responder felices... Porque Cristo nos salvó. Cristo te salvó. ¿Y por qué soy salvo? ¿Porque cumplí la, la ley? Porque, no. Porque creí en Cristo. Porque creí en la gracia. Y ahí estoy. Esa, esa revelación de la gracia se me hizo presente. Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué judaizarme? ¿Por qué estar en esta situación tan incómoda? de volver a repetir lo que ya no dio resultado. ¿Por qué? Y hay veces que yo me pregunto lo mismo, ¿no? Y vos también te preguntas lo mismo. ¿Por qué vuelvo a meter la pata con algo que no me dio resultado? ¿Y por qué no confío en el Señor? ¿Por qué no confío en su poder? Hay un pasaje en la, en la Biblia que, que habla sobre, sobre nosotros, cuando desobedecemos y... Hacemos como el perro, que vuelve a su vómito ¿no? Exactamente. Exactamente. Y por eso... Una revelación más o menos ¿sí? Exactamente. Por eso Pablo está diciendo, No volvamos atrás. Y yo creo que esto es lo que Dios nos está diciendo a vos, a mí, a todos nosotros. No volvamos atrás. No volvamos como, atrás. Como dijo el, el pastor el domingo, la mujer de no. Claro. Ah, atrás, claro, o sea. atrás No mirar atrás se convirtió en sales Exacto. Claro. Así que... Gracias. El Señor, el Señor ya le había dicho que no miras a esta familia. Claro. Sí. Ahora lo está diciendo lo mismo. Y luego vamos a no, claro. Entonces, si algo rescatamos sí. de esto es decir, Señor, gracias porque por tu gracia somos salvos. Amén. No somos salvos por otra cosa. Amén. No me haces algo nada más que la gracia del Amén. Señor. Claro. Y esto es lo que me estaba diciendo eh, el apóstol acá en esta carta. ¿Te parece que oremos? Amén. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustan estas preguntas? Sí, muy buenas. A mí sí, me encanta sí. porque es como que vamos yo no más respondí como ¿Sí? que era... va más dinámico, ¿no? Sí, es hermoso. Bueno, ¿Eh? porque presencial, a mí también. Ah, te gusta presencial, a mí no, también mira, me gusta bien. presencial. Yo, <risa> yo por la <risa> virtualidad soy, miren, no, no. Claro, pero bueno, acá tenemos algunos, seguro, no. algunos hermanos que necesitamos la, la virtualidad porque de otra no, manera, no manera no pueden, no así no no no que pueden pero bueno, para los que quieren estar en sí, la entiende. Claro, Hilda Vélez dice desde Buenos Aires. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se está escuchando bien! Hilda, gracias porque nos estás acompañando, ¿sí? ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias porque cuando pensamos en lo que hiciste por nosotros y aún en lo que va a suceder dentro de un tiempo, Señor, cada uno de nosotros, seguramente que vamos a dejar nuestros cuerpos mortales y esto va a producir dolor en los que nos rodean, pero... Va a ser nuestra graduación en Ti, Señor, y vamos a estar allí, frente a Ti, Jesús. Y vamos a escuchar que nos llamás, y Señor, no solamente vamos a estar llorando de tristeza, sino de alegría, Señor, diciendo, ya se terminó, Señor, y ya confío en Ti, y soy salvo por gracia, Señor, soy salvo porque creí en Ti, no por mis obras, no porque soy bueno, no por mi conocimiento, sino porque confía en ti, Señor. Y vos estás llamando a siervas, a siervos, a personas que estén sensibles a tu voz. Y Señor, hoy tu, tu mensaje es tan sencillo, tan claro, Señor, tan fuerte, y nos seguís llamando. Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por esta carta, Señor, porque esta carta nos, nos abre mucho los ojos, para creer en la pureza de tu Evangelio Señor la pureza de tu Evangelio es creer en ti Señor creer en tu, en tu obra y Señor cada vez que nos equivocamos decir Señor perdóname porque tu sangre me limpia y acá muchos de nosotros estamos todavía en el camino y todavía seguimos con nuestras eh, luchas pero confiando en ti Señor Señor viene un tiempo de recompensa y Señor, esta leve tribulación pasajera, Señor, está produciendo en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, Señor. Eterno peso de gloria. Gracias, bendito Dios. Te honramos, te bendecimos y gracias porque nos estás ministrando. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor, sí, dice Isaura... Este, la virtualidad, sí, Saura te Entendemos, ella está a 50 kilómetros Imagínate, sí, sí claro. claro, así en que el... Y Angie Luz está allá desde de Buenos Aires Igual que Hilda ¿sí? solo, solo la gracia del Señor Así que bueno, bendiciones Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes A esta misma hora Gracias por estar allí Gracias a todos los que se conectaron Gracias a los que vinieron acá Gracias por estar, así no nos sentimos tan solos que el Señor los bendiga y bueno, nos vemos el próximo martes, tenemos que estar con la parte 3. 3. ¿Sí? Así que bendiciones.